Van pasando palabras y en base a los cuatro tiempos vamos a ir encajando esas palabras, mmm, dejando salir lo, lo libremente es. lo que venga a nuestra cabeza, es, mmm, sin presiones. No, no. Venga, ensé, enséñanos cómo se hace. Sí, sí. sí, sí. Vale, entonces, Me tienes, por favor. Ah. soltar esta oración porque en nombre del hip-hop vamos a hacer una canción y vamos a romper toda ilusión porque así se nombró esta ocasión Ah, y es que no pasa nada cuando entre todos juntamos la mirada ay no nos vamos a dar la espada porque si caminamos como manada Caminamos como manada Unión Empoderamiento Porque si sí, caminamos como manada Confianza en mí misma Y expandirlo al colectivo Conciencia local Global El valor de la diversidad Pay Attention Collab, el Hip-Hop, como línea de transformación social y estilo de vida, han estado dos meses de laboratorio. Un proceso participativo, amb un grupo de 15 personas que han trabajado. Como desde el movimiento Hip-Hop, conectando inevitablemente en la pedagogía de derechos humanos y la consciencia local global, podemos sembrar llevas de cambio. lo voy a mirar, que minutos para recoger pues, todo lo que habéis observado en relación a esa palabra, ¿sí? No habrá algo bien o mal, todo lo que os venga que hayáis observado en a todo. ¿Sí? Lo curioso que observé ahí fue que eh, estos espacios están cuidados y tienen mucha luz y son accesibles y los otros espacios como plazas, parques eh, o lugares así como para sentarse en la calle están más descuidados, con más basura, con más caja y más oscuros, no tienen mucha luz. El Hip Hop es un movimiento cultural compuesto por cuatro herramientas artísticas que son el DJ, el Rap, el breakdance Dance y el Graffiti, las cuales se han usado para reflejar y expresar las diferentes realidades y problemáticas sociales vivenciadas, por lo general en sectores vulnerados política, económica y culturalmente. Progresivamente y a medida que el movimiento fue teniendo impacto entre las comunidades, la gama de temáticas se amplió para no quedarse solo en exponer problemáticas, sino que también empezaron a surgir temas más reflexivos y profundos, abarcando otras zonas del ser y de la sociedad, dando espacio a la reflexión y propuestas de cambio. Esta evolución se puede percibir debido a que dentro de los 50 años aproximadamente que lleva la cultura hip hop, se ha observado la influencia en el desarrollo social de adolescentes y jóvenes que se involucran con este movimiento, pues les ayuda a forjar su identidad, autoestima y sentido de empoderamiento a cuestionarse acerca de su propósito de vida, a desarrollar pensamiento crítico, a tener discernimiento a la hora de tomar decisiones sobre el ocio y el uso de su tiempo libre, a generar compromiso en su pasión y, por ende, a tener responsabilidad con su crecimiento personal y sus creaciones. Además, a nivel grupal, estimula la cohesión y la colaboración dentro de las comunidades y colectivos. El movimiento Hip Hop ha ido de la mano de muchos movimientos de barrio y de activismo, convirtiéndose en muchos barrios de yala y del mundo en un canal principal de denuncia y semillas de cambios sociales. Las historias de muchas de las personas conectadas con el movimiento son historias de migración, superación, violencias estructurales, cambio social y activismo. Es importante que estas realidades y la transformación que se quiere propiciar quede reflejada en los temas y sirva de inspiración. Hola, yo me llamo Nico, eh, vengo de Castellón, no soy de Mallorca, y he aparecido en este proyecto por casualidades de la vida. Eh, vi una historia de una persona donde vi que se realizaba esta, eh, este proyecto, y quise participar porque estoy bastante concienciado con todo el tema del antirracismo y con el tema del rap, y me gusta mucho la música y quería ser partícipe de ello. Eh, mi nombre es Henry, eh, nací en Perú, ahora mismo estoy en Mallorca, he venido por temas de familia y estoy aquí ya desde hace ya cuatro años aquí en esta isla. Pues yo soy Namá uh, vengo de Mallorca, de aquí, y pero medio familia también de, de Ibiza y de Valencia. Soy Tyler, eh, tengo 21 años y hace unos meses que me mudé a, a Mallorca. Antes era de Galicia, pero yo he nacido en Venezuela. Mi nombre es Champa, eh, yo nací en Colombia, estaba viajando hacia India, eh, hice el tránsito en Mallorca. Me encantó seguí viniendo a Mallorca hasta que me quedé a vivir aquí hace tres años y un poco más. Me llamo Lorenzo. Eh, soy he nacido en Mallorca, en, en el sur de la isla, por Santañí. Y bueno, mis padres son de, de Andalucía, de un pueblo de Cádiz, Arcos de la Frontera. Y bueno, vinieron de jóvenes a trabajar en el turismo y, y eso hizo que yo naciera aquí. Me llamo Santiago, soy de Colombia, estoy recién llegado a Palma de Mallorca. Yo soy Kenneth Nava, alias Kensho, eh, soy de Perú. Y eh, hace casi ya cinco años que estoy en la isla. Vine por amor. Hola, bueno, eso que entendimos, vais a ir Bulgaria y a 90 vais a aterrizar a Barcelona. Los Diabons, de bueno, he crescut para allá, Aventurillas, Crescia, Estudiar, Racunexiam, de allá vais a a Alemania y tres meses, vais a aterrizar a Mallorca. Yo soy Alexander, yo soy de Colombia. Llegué a Mallorca hace un año y medio más o menos. Vine por cuestiones laborales. Ya son demasiado más. Uh, soy de Mallorca, más arriba cuando hay y luego quitó toda su vida He surtido de gados, pero estando aquí con el lugar. Cada, ocho cada cada ocho tiempos se pasa a la siguiente persona, sí, para que cada persona tenga su turno de narrar lo que está pasando en la pantalla. Tú no sabes Exacto, entonces yo hago la señal para que se pase el micrófono a la siguiente, ¿sí? sí. ¿Alguna pregunta? Listas, listos. Pues sí, sí, el grupo está ahí, listo. para eso está el grupo. Para eso está el grupo para que nos den, digan, ahí han oído. Para que este reo os revele la necesidad de brindar espacio para aprender conciencia de su poder y de las reinas que tenemos para influir positivamente en la sociedad. Desde el Fórum de Comunicación, Educación y Ciudadanía, y en base a la experiencia y de las secas, en i colectivos y comunidades de altos territorios de desenvolupat donde se han desarrollado acciones de sensibilización, reflexión y transformación en un alto impacto entre la juventud, sorgeix este proceso participativo, denominado Pay Attention Collab. Pay Attention Colab es una iniciativa que pretende generar un espacio de intercambio, participación y desarrollo creativo y crítico. En la data de inicio del 27 de janeiro, han estado dos meses de proceso en el cual se ha trabajado la cultura hip hop, producción sonora y musical, creación de beats, enregistramiento de audio y vídeo. Composición poética, desbloqueo y nutrición creativa, expresión corporal, producción y postproducción de vídeo, espacios de observación y reflexión crítica y diferentes itinerarios por el barrio. Bueno, la verdad que ha sido un proceso muy bonito y poderoso, donde hemos grabado un tema con un videoclip, y cada persona que ha sido parte ha compuesto su letra mostrando su esencia. Lo siento. que la ayuda comenzar. Ella la la Es integración, es creatividad, es un acto social que admiro, y bueno, todas las invitaciones que que revent eh, nos hacen mejores. Uh, pay Attention, por yo, ahora mismo está sent como un espai uh, nos estamos encontrando un grupo de personas súper diverso, uh, donde podemos compartir diferentes reflexiones, uh, puntos de vista, y um, se crean como momentos muy, muy guapos donde podemos conversar, donde, a través de todas estas conversaciones, Um, y otros en música. Los ejercicios que hicimos durante este tiempo me han ayudado muchísimo a, a crecer como persona, a tener más conexión con la música y eso pues es importante. Para mí ha sido una experiencia muy grata porque me ha ayudado a meterme más en el mundo del rap, también a poder entender unas culturas otras culturas de una forma más eficiente porque todo el grupo que hemos tenido ha sido muy Diferente. O sea, ya tenía bastante conciencia social de muchas cosas diferentes, pero haber estado aquí, haber podido participar con la gente y haber estado más unidos, eh, me ha ayudado bastante, la verdad. Y me ha dado una visión más profunda de lo que podía tener yo con mi propia experiencia. Luego, por mi parte personal, eh, me ha ayudado mucho también para iniciarme en el mundo de rap y hacer yo canciones de rap. Así que estoy muy contento. Me está llevando a conocer ciertas cosas que yo antes no, no las tenía muy presente con tanta claridad como ahora las tengo gracias a este proyecto. Es, es, es algo al, lo que le agradezco bastante, porque también me di a conocer más en tema música, como tema de rap, hip hop, unos géneros que pues normalmente yo no solía escuchar, que ahora pues con regularidad estoy empezando a escuchar. Siendo como todo un laboratorio y, y una exploración tanto como con el grupo como propia, ...de mover barreras ¿no? como la vergüenza y, y así desde... ...desde participar en un espacio seguro desde el principio... ...como que eso ha hecho que me relaje mucho y que pueda conectar conmigo en muchos momentos... ...y como me ha dejado esas ganas de seguir conectándome conmigo y... ...y mostrando esa creatividad que todas tenemos. Para mí Pay Attention ha influenciado de manera muy positiva en mi vida porque... Ha sido todo un proceso de autodescubrimiento, de reconexión conmigo misma, de permitirme espacios de juego, de diversión, de introspección. Y siento que me ha ayudado mucho a, a reconocer mis habilidades, mis talentos y, y a confiar en ellas y también sentirme con confianza de compartir lo que, lo que sé y lo que me gusta. Bueno, uno de los factores que considero que han influenciado en, en esa visión local, global, en, dentro de Pay Attention, primero creo que es la, la misma interculturalidad que ha habido en el grupo, que somos personas de muchas partes del mundo y también de muchos estilos, muchos intereses diferentes y eso nos, creo que le ayuda a uno a abrir su mente y a ver las cosas como liberándose un poco de los prejuicios y ver más como desde el corazón y, y de, sí, de la apertura de mente para conocer y aprender de los demás. Y bueno, y eso creo que también se proyecta a, a que a nivel global. O sea, como en el grupo ha habido tan relación tan bonita y un crecimiento y una cohesión, pues creo que eso también se, se refleja en que lo compartamos con otras personas. Me ha dado confianza también. Eh, me ha permitido, o bueno, yo me he permitido eh, comprometerme con esto, que es algo que hace mucho, no hacía comprometerme con algo. Es una gran oportunidad para que hagamos ver al mundo que tenemos que cambiar. Pella Tension ha suposat un aprendizaje bastante interesante, tanto a nivel de, de conceptos como de personas, porque he visto como que dentro del grupo había diferentes, eh, no sé si de personalidades o formas de ser, un hermes. era un poeta, ni un guión de raperos, y no sé. Eh, magredad que esto. y también de muchos de diferentes llocs de, del mundo. Y eso otro que fa hace Y ricoso de varios no ricos de capital, que es que está de moda hoy en día. Pensando alternativas para retratar la vida, vienen. Vale, te pongo más cerca, te pongo más cerca, te pongo a un compás, ¿vale? Respira.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 Vamos a hacerlo dos ¿No es? No, okay. mira, la vida da muchas nos unimos, no sé cuáles son los pasos del camino. Solo sé que cuando estamos dando juntos los pasos nos divertimos, divertidos y también crudos. A veces aseguro que prometo, no lo juro con la luz, que no busco, solo luzco, algo que tenéis vosotros, algo puro, no lo introduzco, lo saco de su sitio, lo hago por virtudes, no por vicios, Salí del edificio, por pasar del maleficio, compartir rap de esos buenos vicios, solsticios de invierno y de verano, poder compartir con manos un ramo, un verano, entre las pisas que nadamos, y divisamos algo más, nos salimos o nos vamos, ¿qué hay detrás? Gente que a veces ya no está Como nosotros cuando venimos a quedar. En psicología musical La tenemos pues queremos intentarnos ayudar Ayudamos a los demás Cada vez que hacemos temas Solucionamos problemas y cosas En un estado más fractal Intentando impactar como el impacto en lo que van a ellos a escuchar dentro del track de bits y más. No es para mí dentro del track que van. Ellos intentando ser Shaquille O'Neal. Pero no hay paz en el amor que ya nos dan. Uh, uh, uh. uh. Pasa atención. Yeah. ¡Mundo! ¡Yeah! Pay attention 023 desde el laboratorio Conciencia yeah. de la mente y su temor. Cuando recuerdo a mi padre y todo lo que me enseñó? enseñó a mis hermanos, que como guardianes su poder se manifestó. Cuando recuerdo que mi madre me tuvo en su vientre y luego me crió solo puedo. Todos hagamos una oración nuestro corazón está en la... Muchos gritos de mis mi tambor en vibración, el alma se estremece desde el corazón de mi madre sagrada trata en su corazón, ha, ha, huaya. el alma se expresó, ocho mil tambores. La mundial, no evito en su vista, de so, mim, mim. las manos enterradas se'n cinta el rol, sol, So tu cambio de amor, pese a trabajar por un sistema opresivo donde la sol no monta las cosas de rarillos, la visibilidad debe ser natural. Uh. De tirar que la ayuda a Una de las personas nos llevamos grandes aprendizajes. Aquellos llavors que van a plantar fa dos meses han tratado de seus fruits. Y hace sensación de que yo no se acabo aquí. Sentimiento. Sentimiento. Sí. Y hacia la derecha o izquierda. ¿Qué quiere pasar? Tres palabras: choque de realidad. Otro Inicio. Mira para dentro. Pasado. Ilusión. Compromiso. Viaje al interior. Vascinación. Eh, wow. <risa> oh, <risa> well, <risa> oh. well, yo diré esperanza. Yo eh, como nervios e ilusión. <risa> Profundidad. Sabiduría impactado. Y por último, que no se nos olvide oh, que, yeah. aunque solo puedes salir de ahí un poquito, imagen. No. <risa> 8.45 45 de la noche Pausa. Atención, atención Yeah rr, rr, rr. Yo, yo uh, uh. De Mallorca para el mundo uh, uh. Laboratorio. Yes. Yeah. laboratorio Yeah Day Day Day. Day. Day. 023 desde el laboratorio Conciencia, conciencia, conciencia. Uh.